Hola, te voy a invitar a que hagamos una oración por todo el año 2019. ¿Qué te parece? Una oración para que todo el año podamos tener la bendición de parte de Dios. Y por eso decimos oración, porque vamos a orar a Dios para que Él bendiga nuestras vidas. Pero déjame darte nada más un poquito de la palabra de Dios. Lo que dice ahí en 3 de Juan, verso 2, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Interesante, ¿verdad? Aquí Juan nos está hablando de una manera bien, bien cariñosa. Amado, amado o amada, yo deseo que tú seas prosperado, prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué te parece si... Podemos orar un momento para pedirle a Dios que, que Él pues, prospere en nuestras vidas, nos dé la salud, así como también puede prosperar nuestra alma. Y déjame compartir también el Salmo 1, verso 1 al 3, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y aquí también podemos poner varón y hembra, ¿verdad? También las mujeres. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en sillas descarnizadores de se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea en la Biblia. Y en su ley medita de día y de noche. Qué importante es esto. Dice que serás o seremos plantados como árboles junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo creo que es muy importante esto para que lo veamos, lo reflexionemos, para que podamos estar en esa armonía con Dios para que Él pueda bendecirnos pues todo el año todo el año del 2019 así es que me acompañas en este momento de oración pues oremos mi Dios le adoramos, le bendecimos le honramos y le glorificamos oh Padre Santo mi Dios que en este momento que estamos haciendo esta oración por todas las personas que tengan el, la oportunidad de escuchar este, este video Este audio que estamos haciendo Señor Que usted pueda bendecirlos Como dice Juan O como dice ahí en el Salmo 1 Porque queremos es cuando Juan nos dice Él en su gran deseo De que seamos prosperados en todas las cosas Que tengamos salud Y así como prospera nuestra alma Y para que nuestra alma también prospere Señor Necesitamos estar en esa relación perfecta con usted y como dice ahí en el verso 3 del, del Salmo 1 Que seremos como plantados junto a corrientes de agua O sea, la orilla de un río Que da su fruto en su tiempo Y que su hoja no cae Y que todo lo que hace prosperará Que así seamos prosperados, Señor Desde el día primero de enero hasta el día último Y Padre, que toda aquella persona Que se una con nosotros en esta oración Que todos y cada uno de nosotros, Señor podamos ser bendecidos de parte suya. Por eso le estamos buscando, Señor, a través de la oración. Por eso en este momento, Padre Santo, nos acercamos ante el trono de su gracia para buscar de su presencia, para que usted gobierne nuestras vidas, para que usted nos dé la sabiduría, para que usted nos dé el entendimiento, para que usted nos dé la comprensión de lo que sí tenemos que hacer y debemos de hacer en la vida. Bendíganos pues, Señor. Bendiga a cada personita que está viendo ya este video, Señor. Y Padre Santo, que nadie se quede fuera de la bendición. Bendígale a sus hijos, su familia, sus padres, sus hermanos, sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Que todas las personas, Señor, que le rodean de una manera o de otra, Señor, que usted pueda bendecirles. Y mi Dios, esto se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús Padre Santo Hacemos esta oración para pedir la bendición por todo el año 2019 Y a usted Padre Santo le damos toda honra, toda gloria y toda alabanza en Cristo Jesús su Hijo Amado Amén, Amén, Amén Mi amado, mi amada, compártelo con aquello que tú amas y quieres y deja que Dios bendiga sus vidas por también hacer esta oración junto con nosotros. Bendiciones.